Es simplemente imposible imaginar un gato sin bigotes. ¿Pero qué sucede si los bigotes se cortan y cuál es la función que los bigotes desempeñan en la vida del gato? Con el fin de comprender las implicaciones de la pérdida de los bigotes, es necesario entender por qué se necesitan. Los bigotes no solo ayudan a los gatos a determinar su ubicación en el espacio, sino que también sirven como órgano olfativo adicional. Con su ayuda, el animal puede explorar objetos sin tocarlos así como oír susurros, lo que le ayuda a navegar en el espacio o en plena oscuridad. También ayudan a sentir cambios muy pequeños de temperatura en la habitación o en la calle. Es evidente que al perder estos ayudantes valiosos, el gato queda mal adaptado al medio ambiente. Por ejemplo, por la noche los gatos están completamente desorientados en el espacio. El gato puede bloquearse por un mal cálculo de su tamaño o la distancia para un salto. Puede suceder que los bigotes del gato se caigan por sí mismos debido a la deficiencia de vitaminas. En este caso, se debe revisar la dieta de los animales y visitar al veterinario que le prescribirá al gato complejos vitamínicos necesarios para restaurar su salud. Si se rompen los bigotes del gatito, eso no debe causar mucha preocupación, porque pueden crecer con una dieta especial. Si añadimos una cucharada de aceite vegetal en su comida, una pequeña cantidad de queso por la noche y un poco de leche por la mañana, el estado de los bigotes y el pelo en general deben mejorar. Es obvio que el gato sin bigotes es como un hombre desprovisto de las manos y los ojos, y que en cualquier caso, no se debe privar al animal de tal importante para su vida dispositivo háptico. Prestando el cuidado apropiado a la mascota, mantenemos su salud en buena forma. Cuiden a nuestros hermanos menores y ellos mostrarán su amor a cambio. El canal, esta es la respuesta. Solo los hechos más interesantes en un formato disponible. Suscríbete.